Bienvenidos, sean todos bienvenidos a Reflexiones y Pensamientos Bíblicos con Elida y Rafael Cavazos. Así es, bienvenidos nuevamente a esta cápsula que es muy, muy, muy importante y eh, únicamente les, les damos las gracias por estar con nosotros y gracias por compartir estos videos, estas cápsulas. Jesús y la oración, tema importantísimo. Ese es el tema de hoy, Jesús y la oración. Así es. Fíjate que tiene importante. Eh, hija, como, Muy importante. Te digo yo, ¿verdad, claro hija? que sí. Tenemos que enseñarnos a orar para poder amén. recibir. Así es, amén. ¿Y aquí amén. vamos a orar y, y por qué tenemos que orar o para qué vamos a orar? Uh -huh. Vamos a ver algo de lo que la escritura nos enseña y nos dice en este pensamiento bíblico. ¿Por qué? Porque es precisamente eso. Para ¿Es reflexionar, Así es, para hacerlo amen. cada vez mejor. Correcto. Así que esperamos que a ti, mi amada y mi amado que estás viendo y escuchando, te pueda servir este material. Así es. Y empezamos. Ok, empezamos ahí. Es Mateo 6, del 5 al 8, eh, Jesús y la oración. Y nos dice ahí en el en, verso, el verso 5, 5, y cuando ores dice, no seas como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Fíjate, qué, qué hermoso nos está aquí diciendo el Señor. Él estaba tratando de enseñar a los discípulos. Exacto. Y así nosotros estamos tratando de enseñar también a ti. Así es y cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, aquí Jesús les habla fuerte a, a, sí, a, a sí. la gente, ¿verdad? Dice, porque ellos aman el orar en, de pie en, Ajá, las sinagogas, en las sinagogas. Y en las esquinas de las calles. ver uh -huh. Había ser, una razón. Sí. Querían ser vistos. Querían ser vistos de los hombres. Pues dice, pues de cierto ya les digo. Uh -huh. ya, tiene, ya tuvieron su recompensa. Ya los vieron. Sí, sí, sí. No los escuchó Dios, pero la gente sí los vio. Uh -huh. Esto sucede incluso, pues, con todas Ay, las personas que el, agarran una plataforma para, en para nuestro, hablar. En nuestro mundo actual, eh, sí. Es, es muy común, por ejemplo, en los políticos. Sí, sí, sí. Eh, perdonen que se los diga de esa manera, pero en los políticos es bien común. Todos uh -huh. los populistas, eso es lo que hacen. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos que ser diferentes. Claro, claro Porque que no sí. estamos buscando esa popularidad, uh -huh. no, sino no. ese acercamiento con Dios. Amén, amén. No se trata de que tú o yo o cualquiera esté buscando una, una popularidad. No. Eso no, dejemos no. a, uh, eh, a los que sí. son políticos. Sí. Nosotros, como gente de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que hacer las cosas como a Dios le agrada. Como a Dios le agrada, ¿verdad? así es, amén. Entonces, vayamos a, al siguiente verso, verso 6. El 6 dice, Más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta... Ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Mire qué hermoso, fíjese la, la enorme diferencia. diferencia. Los que quieren ser vistos se paran en las esquinas sí. y en los lugares donde uh -huh. tienen un estrado allí. Pero dice, hablando de ti y de mí, uh -huh. hablando de nosotros como de nosotros, personas, sí. dice, más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta Ora a tu padre. Amén. ¿A quién? Ora a, a tu, tu padre. tu padre. Que es, sí. Orar al padre. Está en secreto. Entonces, orar al padre es ir directamente con quien tenemos que ir. Amén. Así es. Por eso no, no es que te pares en una esquina eh, o te pares en un lugar determinado. Ahora, hay oraciones de apoyo. Nosotros las sí. ofrecemos también. Pero eh, las de apoyo. Sí. Para apoyar a aquella persona está teniendo una necesidad. Exacto. Esperando ser escuchados por el Señor para que él dé la respuesta. Correcto. Dice más, tú cuando apareces entonces, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre. Uh -huh, que está en secreto. Que está en secreto. Y tu, tu padre, padre, tu padre que está en lo secreto, uh -huh. ¿qué va a pasar? Te recompensará. Que nos va a recompensar uh -huh. en público. Así es. O sea, la gente se va a dar cuenta Exacto. que ya tú tuviste una respuesta. Uh -huh. Ahora, porque Correcto. dice que está en lo secreto sí, sí el, el, el secreto, porque el Señor sí. tiene que estar en nuestra vida, tiene que estar en nuestro sí, corazón, amén. por eso no tenemos que estarlo viendo no, físicamente, no tenemos no, que, que, no estar tenemos que tener como, como una foto, como un cuadro, una imagen o algo. No tenemos que tener eso, porque no. está dentro, de, dentro nosotros, de nosotros y tenemos que estar bien conscientes bien. que Él amén. está amén. en mí, amén. en ti amén. y en cualquiera. Que Así le ha recibido es. y le ha aceptado en su corazón. Así es. Por eso, ese, ahí en, en Juan 14, eh, del 16 al 17, nos dice, dice, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Porque mora con vosotros y está con vosotros. Exacto. Por eso no tenemos la, ninguna necesidad de tener nada que nos distraiga. Porque si no, entonces vamos a estar viendo una imagen o vamos a estar viendo una, una, una figura o algo. Sí, sí. Y eso nos puede perturbar porque ya... Sí. Dios lo puede ver como una idolatría Exacto, sí, sí, sí nada, No hay nada como que tú lo tengas en tu vida que Lo amén. tengas en tu corazón En tu corazón Y entonces, Él ya está ahí en los secretos de ti Amén, Dentro amén. de ti Así es ¿Verdad? Entonces dice, mas tú cuando ores Entra en tu aposento amén. y cerrada amén. la puerta Ora a tu Padre Amén, así ¿A es A tu Padre, o sea, a, a, a, a padre Dios, celestial. a Jehová de los ejércitos Dice, y tu Padre que ve en Ajá. los secretos Sí te va a recompensar en público. Amén. ¿No crees que esto es fabuloso? Precioso. Esto, esto es magnífico. Precioso. Eh. Entonces, vamos a enseñarnos a orar. Ahora, dice que en tu aposento y cerrada la puerta, uh -huh, uh -huh. escoge un lugarcito donde tú puedas orar. Sí. Escoge un lugarcito. Va a ser un minuto, dos minutos, cinco minutos, diez minutos. Yo no sé, va a ser de acuerdo a tu necesidad. Pero mira, ahorita pues, me recuerdo, hija. O pues simplemente si, eh, o sea, tiene su carro y va a salir, pues. Eh, en el carro. En el carro, de un, un, un espacio, un momento para esa esa comunión con el padre. Uh -huh. eh, y, y ahí le va a, a exponer el, el, el deseo, le va a presentar el deseo, lo que necesita, su anhelo en su corazón. Entonces, eh, o sea, debe de ser así, en, en secreto. Sí. Hay una película que vimos ya nosotros. Que se llama cuarto de guerra. Cuarto de guerra. El cuarto de guerra es el aposento donde tú puedes entrar. Eso es, lo que esa mujer tenía ahí uh -huh, uh -huh. era un closet. Sí, un closet de hecho. Entonces, más o menos grandecito. Un, un closet, sí. ¿Verdad? Entonces, ella en, en la pared tenía las peticiones que, que por las, las que estaba uh, ahí orando sí, siempre. Y escrituras de la palabra. ¿Verdad? Y las escrituras de la palabra. Uh -huh. Entonces, ella ahí garriaba. Ajá. Uh -huh. Y esta es una guerra, mi amado, sí, esta es sí. una guerra, mi amada, espiritual. Espiritual, así es. Y dependiendo cuál sea tu necesidad, o la necesidad por la que la gente te pudiera estar pidiendo a ti, que, que saben que tú oras. Así es. Tú ya tienes un lugar donde hacerlo. ¿Dónde, dónde hacer la oración? Claro. Haz de tu aposento el lugar que tú quieras, hasta tu carro como cierto de mi esposa. Sí, sí, sí. Si te vas al campo... A la calle, vas campo. caminando Ese es tu aposento en un momento dado es la, Ese es el lugar donde tú vas a estar allí La comunión En la comunión con Dios Amén Entonces vamos a ver qué nos dice el verso 7 Bien, el verso 7 dice Y orando no uséis vanas repeticiones Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos Ok, esto Así viene es. a, a colación porque después de, de estos versículos en la Biblia Uh -huh. viene lo que el Señor les enseñó a los discípulos con respecto a cómo orar. Uh -huh. Porque Él está dando una enseñanza. Así es. Y la gente ha confundido esa enseñanza con repetir un Padre Nuestro. Sí. Y déjame decirte, quizás en tus costumbres, en tus tradiciones, te has enseñado a decir el Padre Nuestro repetidas ocasiones. Como una recitación, por decir. Pero esa no sirve, si lo estás haciendo como una simple repetición. Sí. Por eso dice la Escritura, y orando, no uses van las repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería, serán oídos. Serán oídos. No sí. importa qué tanto eh, tú sepas de, de oración, lo importante es que cuando tú estés allí, en ese momento, en ese lugar, en, en ese instante, uh -huh. Uh -huh. tú puedes decirle, Padre, aquí estoy, y esta es mi necesidad. Así no tienes es. que repetir el Padre Nuestro como viene allí en en, en, la, en la Biblia, porque Él está dando una enseñanza. Cada porción de ese Padre Nuestro es una enseñanza que una está enseñanza. dando Jesús. Así es. Nada más que a veces lo hemos hecho de una manera equivocada y no nos damos cuenta. Sí, porque si no hay... A, a, a, a, o sea, ¿quién nos uh, enseñe? No sabemos, pues no, pues no vamos a saber. Eh, exacto. Entonces... Eso es lo, lo importante de lo importante sí, claro. Saber cómo sí orar Amén, así y eso es. no quiere decir que tú no puedas repetir el Padre Nuestro Pero siempre sí. y cuando lo hagas en, en la pausa que tiene que ser Y con el entendimiento con que el tiene entendimiento, que ser a, a, con Cada la, porción que, que está diciendo ahí Jesús Tiene una razón de ser Que haya una comprensión Exacto, tiene que haber una comprensión completa uh -huh. Porque si no, entonces se vuelve nada más una repetición, una repetición vana repetición, así es entonces, y las repeticiones vanas no llegan ante la presencia de Dios. Exacto. Por pues eso eso es. es lo importante de lo importante. Entonces, vamos así al es. verso 8. Bien, el 8 nos dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Te das cuenta, así mi amado? Es, así ¿Te das es. cuenta, mi amada? Nos dice que no lo hagamos. Ajá. Uh -huh. Porque no vamos a ser semejantes a ellos, a los que les gusta hacer eso. Sí. No lo hagamos. Dice, no lo hagan, no lo hagan. ¿Por qué? Porque vuestro padre sabe, él sabe de qué cosa tienes necesidad. Así es, y él, él nos conoce. Dice, y desde antes que nosotros los pidamos, pero cuando nosotros estamos conscientes, cuando estamos bien conscientes de nuestra necesidad y del conocimiento de Dios, y que Dios está en nuestra vida. De ahí la enorme importancia de recibir, recibir a Cristo Jesús en su corazón. Porque ese pasaje es. que leí ahorita a mi esposa. Sí. Dice que Él. Uh -huh. sí, dice, cuando, sí. cuando yo lo nos... daré al Padre y Él. Y, ese, y Él os dará otro Consolador. Uh -huh. Dios sí. va a dar otro Consolador. Uh -huh. O sea, ¿quién es el otro Consolador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Santo. El que está en nosotros. Amén. Porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Okay. Porque, entonces cuando sí. venga el Espíritu de verdad, nos va a guiar a toda la verdad. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, así es. Entonces, um, dice que porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así es. El Espíritu es. Entonces, Santo. Amén. El Espíritu Santo de Dios. Entonces dice que eh, ahí en Corintios también. Que nuestro sí. cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Okay. Sí, en, es entonces, bien. mi amado, mi amada, esta es la enseñanza que hemos querido presentarles en este momento. La importancia es enseñarnos a orar. Así es, amén. Cuando yo pongo esta lámina de apoyos de oración y les damos unos correos, uh -huh. es para apoyarles. Así Pero es. tú tienes que enseñarte a orar. Sí, sí, así es. Tú tienes que enseñarte a orar. Y cuando oramos aquí un poco, en, en cada una de las reflexiones, en cada una de, de los videos caso. que hacemos, es tratando de ayudarles y enseñarles a cómo puede ser una oración. Amén, así es. Y vamos a orar ahorita en este así momento, es. porque yo quiero que tú recibas simple y sencillamente la bendición de Dios. La bendición del Señor. Pero tú haz tu propia oración. Sí, es que es muy personal. Cada quien tenemos nuestro propio... Eh, o sea... Lo, lo que necesitamos, nuestro, nuestro anhelo, nuestro deseo, eh, nuestras peticiones, eh, se las ponemos al Señor eh, delante de Él, pero en esa comunión que, que, ten, que tenemos, porque es muy personal. Yo he puesto algún ejemplo como esto. Si tú tienes mucha sed, pero yo me tomo el agua, a ti no se te va a quitar la sed. Pues no. Tú tienes que tomar el agua para que se te quite la sed. Entonces, el agua está representando aquí. Tu oración, aunque yo te apoye a orar, si tú no oras, no te va a calmar esa necesidad que tú tienes Exacto Hazte cuenta eso, la oración es esa agua fresca uh -huh. que te va a venir a refrescar Y te va a venir a dar esa paz, esa tranquilidad, esa confianza, esa seguridad uh -huh. Así es Entonces, oremos, Padre, Al le adoramos, alabamos le bendecimos su santo nombre, Padre Celestial Honramos y glorificamos su santo nombre Sí, Señor ¿Cómo oh, no gracias, señor, avanza, por amor, señor, por su amor, por su misericordia? Gracias a usted, Padre. En primer lugar, Señor, gracias por, su palabra, por toda la enseñanza que nos da a través de su palabra. Sí, Señor. Cada gracias, versículo, Padre cada pasaje San. de la Escritura, Señor, sí, mi siempre tiene un mensaje para oh, nosotros. Padre. Gracias, Señor. Y sobre todo, la amor. enseñanza. Por eso los discípulos le dijeron nombre, a Jesús: Enséñanos orar. Sí, Señor. Esa es la importancia del saber orar. Sí, sí, y a ti te San. digo, mi amada. A ti te digo, mi, mi amado, Cristo, que aprende a, a depender a este mensaje, de Dios señor. a través de tu oración. Enséñate en a orar, enséñate a clamar, en, sí, enséñate a gemir delante del Señor, oh, enséñate a alabarle, enséñate a bendecirle, enséñate a honrarle no y a glorificarle y decirle, corazón. Señor, aquí estoy, sí, padre, aquí estoy, que brote, que brote de y tu que el corazón, Señor vea que, brote, que realmente señor. tienes las ganas, el anhelo y el deseo Jesús. de estar en contacto y en comunión con sí, Él padre, a través sí, de, de la oración. Sí, sí, Porque bendiga, Jesús dice, pues bien, y que todo bien, lo que sí. pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos lo dará. Él no lo da. Amén. Entonces, Señor, Gloria a su nombre, en el nombre del Poderoso de Cristo Jesús, sí, señor, bendiga a cada una de las personas fumado, que están ahorita escuchándonos, pedimos, señor. que están viendo este video, su bendición, y Padre Santo, su bendición sea que nadie se quede... Está sin recibir la bendición. Señor, esa bendición que usted este tiene mensaje, para con Padre todos Santo, y cada uno de ellos. En Cristo, Cristo Jesús. En Cristo Aleluya. Jesús. Aleluya. Amén. Sí, amén. Amén, amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Gracias, gracias por estar con nosotros y gracias porque sabemos que usted está compartiendo estos videos. Escríbanos a hoy.oramos.gmail.com con rafaelida.tv.gmail.com. Así de que únicamente les pedimos que ustedes mismos eh, se, se preocupen por orar al Padre en, en secreto. Sus peticiones que tengan delante del Señor es al Padre. Así ¿sí? es. Bendiciones y un fuerte abrazo. Eh, denos su comentario. Escríbanos. Así es. Es un correo. Escríbanos, eh, escríbanos. va a ser de una manera más privada si usted lo hace. Escribiéndonos por correo. Amén. Bendiciones. Bendiciones para todos.